Hoy vamos a hablar de este iPad Air de quinta generación que como pueden ver tiene una pantalla hermosa de 10.9 pulgadas Liquid Retina que además tiene True Tone Precisamente para que los colores se vean tal como son de las mejoras que vienen con el cambio de generación realmente no son visibles pero internamente este pequeño tiene todo el poder de apple silicon m1 con la red neuronal de 16 núcleos tiene una gpu de 8 núcleos y una cpu de 8 núcleos como se puede esperar y lo como lo vamos a ver en este vídeo seguramente el rendimiento va a ser increíble para los usuarios que vienen de otras iPads y que realmente ponen a prueba lo que puede hacer un dispositivo como este. No solo a nivel de captura de video, sino a nivel de edición de video y para que ustedes se den cuenta lo que le dura la batería. Recordemos que tiene un procesador de la medio pendejadita de 5 nanómetros Accesorios. Uno que generalmente va a ser muy importante para todos los usuarios que toman notas a mano alzada y que además usan medios gráficos es el Apple Pencil. Y otro es el Smart Folio que es muy ligero, muy liviano y evita que el cuerpo tan hermoso del iPad Air, que fíjense... En este caso es azul. Yo nunca había tenido un iPad azul antes. Se raye o vaya a sufrir. Ahora, algunos otros usuarios seguramente van a preferir el Magic Keyboard. Pero en breve les voy a contar las cosas buenas y las no tan buenas de este tipo de teclado. Bueno, y acá tenemos el Magic Keyboard que, como pueden darse cuenta, tiene una especie de trackpad. Tiene la Ñ, tiene los signos de interrogación, la tilde y todo lo que se necesita para producir. Pero otra cosa que nos podemos dar cuenta en la pantalla es que este iPad Air de quinta generación tiene el Touch ID en la parte superior y desbloquea bastante rápido. Como vamos a ver, el Magic Keyboard tiene algunas ventajas y otras desventajas que seguramente en el momento de la interacción los usuarios van a encontrar a nivel de ventajas funciona muy bien sin ningún problema soporta gestos soporta muchas cosas los clics no tiene clics fantasmas fíjense y puedo cambiar de una pantalla a otra fácilmente sin problema alguno añadiendo las ventanas Abrir aplicaciones, hacer scroll, todo sin problema es retroiluminado. Ahora, algo que seguramente van a notar es que le añade un poco de peso al iPad para transportarlo. Aquí encontramos un puerto que nos va a dar la tranquilidad de poder usarlo y cargarlo. Sin ningún problema y sin ocupar el puerto que ya tenemos acá, el Thunderbolt. Ahora bien, esto implica que el Magic Keyboard consume batería y algo que seguramente muchos se van a dar cuenta es que solo funciona en horizontal. Si yo voy a hacer una edición en vertical, no me voy a ver en la penosa tarea de quitar el Magic Keyboard y usar el iPad sin ningún tipo de protección. Ahora bien, algo que deben saber muchos es que funciona bastante bien, sin ningún problema, y para producir tiene grandes capacidades, por ejemplo, para escribir notas, porque la retroalimentación es muy rápida. Y como tal, el Magic Keyboard es cómodo, las teclas están bien hechas tienen buenos espacios de pronto aquí disminuimos el espacio pero como no es una tecla que usemos tanto funciona bastante bien entonces vale la pena tenerlo en consideración si sí, su principal caso de uso del iPad es escribir o producir contenido que tenga que ver con escritos yo por ejemplo me lo llevé de viaje y funcionó muy bien precisamente para producir notas para etcétera, notas como estas teniendo la aclaración que por ejemplo para editar el video tuve que quitar el magic Keyboard, pero de resto estuvo muy bien y el trackpad me ayudó bastante para desarrollarla sin ningún problema inclusive la función de doble pantalla fue fundamental en el momento de adicionar las, las imágenes para hacer drag and drop y demás entonces un gran compañero el Magic Keyboard cuando uno se va de viaje precisamente para producir. Ahora bien, para los que producen video, yo por ejemplo, tengo una aplicación que se llama Viva Video y funciona de maravilla para producir en cualquier formato, vertical, horizontal, cuadrado, e inclusive súper alargado. Y en el momento de Hacer todo el render, la composición, edición, cortar, añadir textos. Ha sido muy útil que el iPad Air de quinta generación tenga, por ejemplo, el M1 en su interior. Añadir stickers y hacer todo lo necesario para generar una composición rápida sobre la marcha. sin dudar ni tener ningún tipo de retraso en el momento en que ya la tengo listo en este caso no voy a añadir música porque eh, en las plataformas es más fácil traerla de ahí pero de resto me voy con sonido me voy con todo y fíjense que corre muy bien añado transiciones hago todo sin ningún problema y al final simplemente le doy exportar, le doy la, la resolución, puede ser hasta 4K, para que vean el poder que tiene el M1, incluido en el iPad Air de quinta, y simplemente espero, fíjense, 33 segundos, él lo va a hacer, me va a generar el render, inclusive voy a ser tan usado de editar todo este video, precisamente en el iPad Air, para que ustedes vean ¿Qué tan poderoso puede llegar a ser el M1? Que no ha sido ralentizado, en lo más mínimo, al estar en un, for un formato tipo tableta como el del iPad. Que ahora es básicamente el nuevo formato de computación, sobre todo cuando uno va sobre la marcha. Y aquí ya lo tenemos, quedó listo. Simplemente sí si me voy a la galería de imágenes. Aquí ya lo tenemos en formato vertical. Hola amigos, estamos probando ahora la función de Center Stage que llegó al iPad Air. Fíjense cómo amplía el foco y básicamente sigue al interlocutor. Algo supremamente interesante y muy valorado para todos aquellos que tienen necesidades de comunicación. Recordemos que en este nuevo normal, la oficina dejó de ser un lugar para convertirse en un concepto lo cual quiere decir que constantemente nos estamos comunicando con otros y necesitamos que la cámara nos enfoque bien sea que estemos en la casa en un café, en un centro comercial o como lo hacíamos tradicionalmente en la oficina fíjense, lo hace muy bien no tengo que comprar ningún guismo para que me siga y el iPad sin moverse lo que hace es ajusta el foco para tenerme siempre ahí así es la función de center stage en el ipad air pese a que la cámara del ipad no es la mejor y no es el formato más cómodo para tomar fotos vamos a tomar algunas precisamente para mostrar el poder de edición que hay dentro del ipad air con m1 Y dado que ya tomamos algunas fotos, lo que vamos a hacer es abrirlas y editarlas. Entonces aquí, por ejemplo esta, me parece que puede mejorar. Vamos a usar el Machine Learning. Fíjense, está bastante bien. Y habrá cosas que posiblemente no me gustan mucho de la foto. Por ejemplo, este poste. Entonces lo vamos a eliminar. Y fíjense, quedó perfecta esa eliminación. Inclusive puedo proceder a mejorar un poco los colores. Aquí hay algunos predeterminados. Y en mi caso me gusta que se vea un poco más dramático. Fíjense. Aquí lo hice. Y en cuestión de nada. O sea, no me demoré absolutamente en ajustarlo. Y ya puedo tener una foto mucho más dramática, más interesante, ahora bien, podemos ampliar inclusive por medio del, del Machine Learning la resolución, en caso de que necesite hacer algo más con la foto, y en el momento final, vamos a devolvernos para que ustedes vean la resolución inicial, listo, fíjense, esta es la resolución inicial, tenemos la foto de... 6.5 megas a 4032 por 3024 píxeles y lo que vamos a hacer ahorita es darle una resolución un poco más grande con la ayuda de machine learning lo estamos haciendo fíjense terminó súper rápido y ahora nuevamente lo vamos a exportar y fíjense el tamaño creció bastante quedó de 8064 por 6040 píxeles y ahora vamos a ver si se perdió algo. El arbolito tan particular que, que quitamos. Digo, el postre tan particular que quitamos sigue acá. Ya la edición se ve perfecta. Y vamos a quitar estas banderas que me incomodan un poco. Y en general, si yo le hago mucho zoom, veo que algo raro pasó. De resto, pasa totalmente desapercibido. Puedo proceder a exportarla y vamos a ver cuánto se va a demorar este M1 en exportarla a full tamaño. Voy a guardar la imagen. Fíjense, nada, segundos. Ahí se ve el poder. Ahora, otra de las cosas que funciona bastante bien es visualizar contenidos. Y para eso vamos a, hablar, a entrar a una plataforma como por ejemplo Netflix. Por temas de derechos de autor, no vamos a ver mucho, pero eh, vamos a probar un poco cómo funciona sonido, pantalla y demás sobre la experiencia. Bueno, y aquí va, fíjense, los ángulos de visión. Además, el iPad Air, por naturaleza, es muy liviano, la pantalla es un hit. Se puede, contenir, se puede consumir contenidos fácilmente. Inclusive puedo tener la pantalla más chiquita, minimizarla. Y fíjense, aquí había partido la pantalla, les voy a mostrar fácilmente cómo es. Para hacer multitarea puedo seguir editando, escribiendo aquí. Y con eso no me pierdo detalle alguno de lo que está pasando en la serie que estoy viendo en el Fíjense los diferentes tamaños, diferentes ubicaciones. Y el poder es tal que puedo inclusive seguir editando. Y no se siente en lo más mínimo quedado el M1. Y cuando ya termino, simplemente... Vuelvo y amplío para seguir visualizando a piernas sueltas mi serie, sin ningún problema. Ahora bien, no podíamos dejar de lado Apple TV Plus. Y una de las cosas que me han gustado muchísimo es una serie que la voy a buscar aquí precisamente. Y que se las voy a, a recomendar. Defending Jacob. Ya me la terminé, pero quiero que vean un pedacito para que se den cuenta lo increíble que se ve. Vean ustedes el brillo. La serie es un poco no oscura, exagerado. pero se ve si y no se oye no increíble. En Apple TV Plus, hay títulos muy buenos, el sonido del de, de iPad Air es muy bueno, y aquí podemos inclusive ampliar a pantalla completa para usar de lado a lado el espacio útil. Y en mi última reseña se quejaron que no había probado la parte de los juegos así que esta vez lo vamos a hacer vamos a usar Apple Arcade precisamente para hacer unas pruebas bien interesantes sonido, movimiento rapidez y demás y para eso hemos traído a Sonic Racing ahora no me juzguen porque no soy el que mejor juego pero aquí vamos ajá y ahí por ejemplo oh Dios. vamos a ver de qué termino ojalá me mantenga así hasta el final sí lo logré y esto demuestra no solo el poder del iPad Air sino la facilidad de los juegos porque nunca lo había visto, no había jugado. Se mueve, se oye muy bien. Vamos a probar Bueno, y aquí estamos en otro juego que no había probado anteriormente, pero de nuevo aquí me arriesgo a hacer el oso por ustedes solamente para ver que también se mueve el iPad Air con el M1. Así que aquí vamos. Pero bueno, se logró. Wow. Fíjense que me deja congelado. Pero logramos pasar el primer nivel. Y en ningún momento ni se calentó ni se volvió lento el iPad Air. Así que estamos bastante bien. Sin ningún problema ni queja en los juegos. Hasta dispáreme y Dispáreme. Esto es un todo contra todo, pero bueno, se logró. ¡Au! Otra vez. Bueno, definitivamente este juego no es lo mío. Bueno, y otra de las preguntas que me hacen mucho es cuando viaja, ¿ lleva el MacBook Pro o, ¿o lleva el iPad? Y en este caso, he hecho los dos. En mi último viaje llevé el iPad. Con precisamente el Smart Keyboard y funcionó muy bien. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene el Smart Keyboard y que necesita editar medios, por ejemplo, que vienen de una cámara y no cuentan con AirPlay o algo así? Pues, un accesorio como este puede llegar a ser bastante útil. Si se fijan, tiene varios puertos, tiene lector de tarjetas, tiene dos USB-C, tiene. Para los más clásicos que tienen audífonos, que no son Bluetooth, tiene la entrada de 3.5 y tiene la capacidad de expandir la pantalla vía HDMI. Y muchos me dicen, oiga, ¿y eso sí funciona? Bueno, pues ya lo vamos a ver. Bueno, una vez conectado, fíjense, aquí ya está en en encendido y vamos a conectar una USB. como medio externo y aquí seguramente va a empezar a leer fíjense, aquí ya la detectó y vamos a poder ver un video o inclusive leer medios externos aquí voy a tomar una imagen Ajá. y me voy a salir de este medio precisamente para editar dicha imagen uh -huh. y aquí hay una función que puede que muchos no conozcan puedo por ejemplo para los editores puedo resaltar partes de la imagen para esto el, el Apple Pencil es muy interesante puedo añadir acá texto por ejemplo puedo decir que quiero acá traigo el, el, el teclado y le puedo decir por ejemplo cambiar esta entrada lo ubico lo muevo acá precisamente para que la, la persona sepa de qué le estoy hablando porque muchas veces uno no tiene el, el interlocutor ahí e inclusive una funcionalidad muy interesante para los que leen y editan documentos puedo firmar puedo grabar mi firma y después añadirle a los documentos. O, si por ejemplo algo no es claro, puedo añadir la lupa. Para que quien sea que reciba este documento se dé cuenta, por ejemplo, del de error o el cambio que toca hacer. Esto, aunque suena básico, realmente ayuda para hacer que las personas entiendan muy bien qué tipo de cambios gráficos o inclusive en un texto, deben llegar a ser. Y fíjense, no me tomó mucho tiempo hacer este ajuste, e inclusive leer un medio externo. Muchos van a decir, oiga, bueno, pero todo lo que hizo suena bastante básico, Sí, pero miren la cantidad de aplicaciones que estoy corriendo al tiempo, algunas de edición de video, inclusive estoy consumiendo video, varias de edición de imagen, Ofimática y demás Y el iPad no se ha sentido En lo más mínimo el iPad Air Se ha sentido Colgado Y puedo seguir abriendo cosas Así que ahí es donde se ve El poder y fíjense La tasa de refresco Definitivamente iPad OS le ha traído A estos formatos de pantalla grande Mucha fuerza Y ha mejorado la experiencia de uso Cosa que lastimosamente en Android Todavía los usuarios están esperando A nivel de convergencia Una de las funciones que más me gusta Es la de Universal Control Que permite empezar a trabajar en una pantalla Tener otra aquí E inclusive tener convergencia Con el iPad Air Fíjense Acá lo desbloqueo Y voy a llevar el mouse a la segunda pantalla y ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la tercera fíjense pasó del mac al ipad sin ningún problema y puedo abrir nuevamente mis fotos y mis cosas desde el mismo mouse que tengo acá para que vean que no estoy haciendo ninguna trampa pasé a esta pantalla Aquí tengo el mouse, lo muevo nuevamente y aquí me voy a devolver precisamente para ver algunos de los archivos que tengo en mi iPad. Y los estoy controlando con el mouse que está conectado a los dos dispositivos. Paso de un lado a otro sin ningún problema. Bueno, y aquí efectivamente ya tenemos prácticamente todo el video. Solamente vamos a meter esta parte que estamos editando. Y fíjense, ya lo estamos editando en una pantalla mucho más grande para no perder ningún tipo de detalle. Así que en breve... Estaremos dándole exportar precisamente para llevarlo a el resultado final que ustedes van a ver en el canal de YouTube. En conclusión, el iPad Air de quinta generación es un dispositivo muy capaz, muy potente, no solo para producir contenido, editarlo, sino para consumirlo. Como ustedes vieron, se puede hacer de todo en este nuevo iPad tiene el procesador m1 y no se cansa sigue produciendo sigue funcionando y efectivamente con los accesorios del caso dependiendo de lo que haga cada uno puede viajar con él fácilmente ahora no es el pro si sí, efectivamente no tiene ese set de cámaras tan potente ni tiene el sensor lidar o lidar precisamente para los que tienen casos de uso más avanzados por ejemplo a nivel de computer vision o inclusive para producir cosas un poco más avanzadas de lo que hace un usuario del común, pero creería yo que el iPad Air podría ser ese dispositivo para todos los que tienen grandes necesidades, pero el presupuesto posiblemente no es tan grande, así que si usted no necesita más de 256 GB de capacidad, esa, ese set de cámaras, el iPad Air va a ser para usted. Es la opción que no desmerecen lo más mínimo es liviana si usted necesita producir, tiene el Magic Keyboard con todos los juguetes y la batería le dura un montón. Así que es un dispositivo confiable, agradable, y muy portable.